La Constitución Política del Estado establece que es una, una atribución del Presidente del Estado eh, dictar el indulto y dictar indultos y amnistías pero esto condicionado a la aprobación de la asamblea legislativa plurinacional no tiene el tratamiento como cualquier otra normativa esto se hace a partir de una comisión mixta que deriva un informe y un proyecto de resolución a la asamblea legislativa plurinacional las características bueno son un indulto y una amnistía tanto total como parcial en ambos casos por delitos específicos delitos que no guardan relación por ejemplo con eh, hechos de corrupción con eh, delitos que no están Estén prohibido específicamente el indulto en eh, el Código Penal y que esperamos nosotros alcance aproximadamente a unas 2.000 personas.